Bueno amigos, comenzando mayo, eh, luego una semanita de viento sur, parece que arrimó mucho el pejerrey al frente costero, así que vamos a la costanera norte a ver si tenemos suerte, está Marianito ahí, que de la mañana ya sacó 15 pejerreyes, nos está diciendo que está bueno está el pique, así que bueno, ahí vamos, vamos a ver si tenemos suerte y mostrar unas lindas imágenes. Pesca de pejerreyes en la costanera norte. Marianito. ¿Es acá lo vos? En la primera. Ah, te quedó arriba. Ahí va. Ahí alto pescadito, eh, buen hue, eh. Viene eh. ahí, eh. De flote. Sí. Jarra. Jarra, jarrita, jarrita lindo. Jarrita viva, muy bueno. Sí. Lindo, sabroso, pongoso, delicioso. <risa> Espera... Pescadito, me guste, eh. Alto pescadito, eh, güey, güey, eh. Bien ahí, eh. De flote. Sí. La parra. La parra. La parrita. La parrita, oh, wow. sabroso, delicioso. <risa> Bueno amigos, como dijimos a comienzo de la nota, espectacular el ingreso de Pesca y Reyes en todo la... el frente costero del río de La Plata. Los muelles de La Plata, de Quilmes, la Asociación Argentina de Pesca y el Club de Pescadores también con muy buena pesca. Y bueno, Costanera Norte, eh, como vemos en las imágenes, con buenas capturas. Algunos eh, días con más piques, sobre todo después de la subestada. Eh, en algunos casos hasta 20 pecerreyes por caña. Y bueno, encarnando con eh, mojarra viva, por supuesto, mucha más pesca. Así que les recomendamos que vengan dentro de los horarios permitidos, pesquero cercano y gratuito. Seguimos con Del Pescador todo.